Le diría que tiene mucha suerte, porque es un privilegio poder dar clase. hombre y Le diría enhorabuena y le diría también, ten cuidado, porque es un oficio largo y puedes cansarte. Entonces no pierdas nunca la ilusión, la ilusión de estar con los chicos, la ilusión de aprender. Yo creo que lo mejor del oficio de profesor, más que enseñar, es aprender. Siempre, y lo sigo haciendo, yo creo que desde el principio, siempre que voy a dar una clase me acuerdo de mis profesores. Creo que, no sé, es como alguien se, se acuerda de gente querida. Yo me acuerdo de los profesores que me dieron clase y siempre me acuerdo casi de los mismos. Para mí era un gusto ir a escucharlos. Entonces, pienso, digo, bueno, tal vez haya alguien como yo al que le apetezca ir a escuchar esta clase. Y lo que aprendí de ellos, yo creo que lo primero fue la paciencia. Quien me enseñó a leer tuvo una paciencia impresionante, porque, bueno, uno es disléxico y entonces recuerdo eso como, como una gozada. Es decir, la paciencia que tuvieron conmigo yo procuro tenerla. Luego también recuerdo, más, más mayor, ¿no? es decir, la, la elegancia que tenían. Algunos profesores, especialmente estoy pensando en uno, que explicaba cuestiones de ciencias y de matemáticas, y creo que cuando uno da clase tiene que ser elegante. Y también me impresionaba mucho la libertad con no, bueno, la que nos dejaban pensar. Entonces procuro unir esas cosas, tener paciencia, con los estudiantes, que a veces no es fácil, también es procurar ser elegante en la medida de lo posible y dejarles muy libres dentro de clase, aunque se supone que uno vaya a contar algo, pero, pero hay que tener la mente abierta. Hay que estudiar muchísimo, hay que leer muchísimo, y también hay que pensar. Yo le agradezco sobre todo a la Universidad de Navarra que me ha dado espacios para estudiar y tiempo para pensar. Esto a lo mejor alguien no lo valora, pero desde el punto de vista de la docencia, no solo se trata de asimilar lo que tienes, sino dejarlo posar. Y entonces, a partir de ahí, sí que creo que uno empieza a ser mejor profesor. Y luego la otra clave, esto por lo que respecta a uno, pero la otra clave es que depende del otro. Es decir, tú no puedes dar una clase sin buenos estudiantes o sin estudiantes. Y a veces se nos olvida esto, ¿no? Uno piensa que, que es lo único que hace falta para que la clase sea buena, ¿no? ...hace falta el otro 50%, por lo menos si son ellos... ...y para eso hay que dar temas que sean interesantes... ...para el propio estudiante, y hay que respetarlo muchísimo... Yo ...una de las cosas que me gusta mucho es estar atento en clase... Si ...yo procuro estar más atento que mis estudiantes... ...para ver si ellos están cansados o no... ...para ver si les resulta interesante o no... ...entonces cuando uno percibe esos síntomas de cansancio... ...o esos síntomas de desinterés... ...lo que tiene que hacer es autoexamen... ...no echar la culpa al de fuera es que a lo mejor no estamos presentando temas interesantes, es que a lo mejor estamos repitiendo rollos, o es que a lo mejor podemos enseñarles cosas que ya están en un manual y las pueden leer por alguien que las ha escrito mejor que nosotros mismos. Entonces es muy importante prepararse bien. Y cuando digo prepararse bien, digo desde el punto de vista científico, y también desde el punto de vista de los estudiantes. Y para eso hay una cosa que ayuda mucho, y es respetarles y quererles. Yo creo que lo que más importante de mi trabajo son los estudiantes. A mí lo que me ha cambiado la vida como profesor, ...es querer a mis estudiantes... ...lo digo sinceramente... ...me interesan tantísimo... ...me preocupan tantísimo... ...porque es que claro... ...a mí me van a pagar igual de la clase bien o mal... ...pero cuando tú les ves esa cara de que están interesados... ...de que están aprendiendo... ...no hay mejor recompensa que esa... ...de verdad...